¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Card. Bueno chicos, el otro día os traje un concurso, hoy os traigo un sorteo 100% chicos, no hace falta que hagáis nada, solo os metáis en, este, en esta publicación que me ha pasado este chico por Facebook, se llama Aran, he estado hablando con él y bueno, me ha dicho que si queríais, podíais vosotros también entrar en el sorteo, bueno... Si queréis os leo un poco, próximamente hará Crash of Cars, el segundo aniversario y además de ello, bueno, van a alcanzar la increíble cifra de 2.000 personas en su grupo de Facebook. Lo que van a hacer estos chicos es, por los dos años de Crash of Cars, con que simplemente le des like a la publicación, vas a entrar en un sorteo. En el que, bueno, que no se sabe todavía, ellos lo dirán si una, dos, tres o cuatro personas se van a llevar ese premio que son gemas. Y nada chicos, era solo eso. Ya sabéis que me gusta manteneros informados. El otro día os subí un concurso de a ver qué plantilla, qué coche era más original y te daban 250 gemas. Tenéis por ahí el vídeo, el enlace si queréis verlo aquí abajo en la descripción. Os pondré el enlace a esta publicación Me ha dicho el chico que os podéis meter, podéis votar Podéis darle al like Que simultáneamente vais a entrar en el sorteo Que no sé si lo he dicho pero creo que lo pone aquí Se anunciará Después de la actualización del aniversario Se anunciará el ganador o ganadores Que no se sabe todavía Vale chicos, entonces os dejo por aquí el enlace, si queréis meteros es solo un clic, darle a like a la publicación y nada. Hasta aquí este pequeño vídeo chicos, darle like, como siempre, suscríbete si no lo estás, si quieres enterarte de todo de Crash of Cast, dale a la campanita. Bueno chicos, me despido, pronto se vendrán nuevos vídeos, así que hasta la próxima.